Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Qué, qué días, ¿no? Qué días estamos teniendo así. Está bien, está la cosa interesante. Ya veremos a ver lo que nos viene después. Pero de todas formas, hay buenas noticias. Bueno, en primer lugar, el título se lo dedico a Iván Toso, que decía, como a que no tiene huevos a poner ahora ya con tanto título chungo, chungo, chungo. No nos pones el de los meteoritos. Pues toma el de los meteoritos. Ahí está. En fin. Eh. Es que a mí los títulos, según se me ocurre, lo pongo. Ya está, no hay más. Pero si me ayudáis, me ponéis títulos ahí en, en, en los comentarios. Y yo lo voy dedicando, yo lo voy poniendo, no tengo ningún problema. Adaptamos el contenido a lo que haga falta. Bien, decía Ivanovich. Se puede llevar por el mal camino a toda una generación, volverla ciega, conducirla hacia una locura y dirigirla hacia un falso objetivo. Napoleón lo demostró. Pero eso la poner no lo demostró. También lo demostró Hitler, también lo demostró, bueno, pues bastante, bastante gente a lo largo de la historia. Hay un, una frase que me gusta mucho de Juliana Sanz que dice: Wikileaks ha publicado más documentos clasificados que toda la prensa mundial junta. Esto no es algo que diga para demostrar lo, el éxito que, que hemos tenido, sino más bien para mostrar el alarmante estado del resto de los medios de comunicación. ¿Quién los paga? ¿Quién los controla? ¿Quién los domina? ¿Quién decide qué se publica, qué no? ¿Qué es verdad y qué no es verdad? Y ahí es donde está el problema. Vamos a hablar de oro. Vamos a hablar de. Eh, que por cierto, bueno, yo ya os digo que del oro me, me he salido prácticamente todo lo que tenía en, en hold, holdeo, guardado. Eh, creo que es momento de empezar a moverlo. Ya lo dije ayer, eh, tengo una posición ahí en, en futuros que la he mejorado con la caída de hoy y ya está. Es decir, eh, veré ahora a la vuelta qué puntos hay de, de, de salirse para eh, ya, ya deshacerme y de momento el oro pues, lo jugaré seguramente en futuros, nada más. Eh, en, en hall si veo un punto de entrada que seguramente lo habrá ya eh, a lo mejor hago algo pero ya me interesa más quiero ir a, a ver durante un tiempo lo mantienes ya ha ido la pa gran parte de la caída ya está hecha eh, aunque podemos caer más por supuesto que sí claro que sí pero ya es hora de tenerlo líquido y empezar a eh, ponerlo en, en puntos ¿por qué? porque posiblemente asistamos en breve a algún tipo de rebote eh, o a la caída final esa claudicación que hace falta y eh, hay que estar con el dinero en la mano, preparada para decir pim, pam, pum. Entonces eh, es por esto que lo que lo hago. Bien, hay una cosa que eh, es importante: ¿por qué está cayendo, que eh, es algo que no es normal, a la vez la renta variable y la renta fija? ¿Por qué cae el oro? ¿Por qué cae todo esto a la vez? Se está intentando condicionar a los bancos centrales... ...para que supan más los tipos de interés, sobre todo en Europa. Eh, los propios bancos lo están haciendo y eso es muy peligroso. Eh, pero la realidad, ¿vale? La realidad es que las grandes firmas de, eh, financieras... ...lo que no están dispuestas es a estar ganando dinero de la renta fija... ...durante un tiempo X. No quieren. Entonces quieren que esto... Pan, pan, pan, se solucione cuanto antes, lo más rápido y lo más dinámicamente posible. Para ellos, no tener que estar invirtiendo en renta fija. No quieren para nada la renta fija, ya no quieren para nada el oro, el beneficio del oro. Lo que quieren es seguir metiéndose 20, 30, 40, 50, 100, por cienes, 200 por cienes por cienes por, cienes, por, cienes por, cienes, por, cienes por todos lados. Pero ya no, no quieren, esa, la, la, esas minducias no las quieren. Y ahora voy a explicar algo, una una... Una evolución, ¿vale? De una de estas grandes firmas. Ya lo he hecho varias veces, pero hoy con más ganas, con más tiña. Y para que veáis cómo alguien que odia Bitcoin, adora Bitcoin. ¿Y por qué? Lo más importante es ser, ¿por qué? ¿Vale? Para que nos demos cuenta de que en el mercado en el que estamos es la pera limonera y que lo que buscan es ese beneficio. Ya está. Y es lo que tenemos que buscar, lo demás. Como hagas otra cosa diferente, eh, estás jodido. Bueno, eh, eh, sabemos que en el mundo cripto, las small caps, esas, esas, eh, esos tokens que tienen un bajo, bajo eh, cap de mercado, eh, son muy volátiles, ¿vale? De cuando, cuando vienen malas, se pegan un cataplón. Pero cuando empiezan a venir buenas, también pegan un cebollazo importante al alza. Pasa exactamente con las empresas small caps en bolsa. Os lo digo porque sé que hay gente, que también le pegáis a los mercados tradicionales, mirar eh, empresas de baja capitalización que hayan sufrido bastante, pero que se estén manteniendo vivas, evidentemente, eh, que en un momento dado, ¡plan! Podemos, eh, pues bueno, meterles ahí un pepinazo que luego, luego pegamos una subida. El problema del oro, por cierto, importante. Cada vez la gente quiere más oro físico y cada vez hay menos. ...realmente se calcula, se calcula aproximadamente que la realidad es que lo que se está negociando en los mercados es un 40% de lo que hay en realidad, o sea, el resto es mentira, no, eso es lo que no existe, y luego se plantean, encima, si, si Titer Gold, que si Pax Gold, que si tal, los, que si los tokens tienen, pero claro, al final han encontrado un enemigo ideal para echarle la culpa a ese enemigo, cuando son ellos los que llevan años engañando a la gente con ciertos futuros, con un montón de, product de productos que no están respaldados realmente por oro, que están respaldados en una pequeñísima cantidad, eh, y bueno, pues que pasa, pasa, así pasa lo que pasa, y así si nos va como nos va pero como se lo permitimos pues es lo que hay eh, en definitiva lo dicho yo me salgo de, de, de esos de ese horito de ese y solamente me queda esa pequeña operación que ahora veremos eh, el, el qué y el cómo así que comenzamos venga Y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, aquí tenemos a Bitcoin, que está bitcoineando eh, muy bien. El movimiento está bastante bien. Ayer hablamos precisamente de esta posible trampa eh, para osos con eh, la velita que había hecho. Y efectivamente, al final la cerró completa. Me tengo que poner alguna de vez en cuando, aunque sean bien pocas. Pero bueno, ahí están, para eso están, para ponérselas. Eh, bien, el movimiento está siendo bonito. La cuestión es... Vamos a llegar hasta aquí. Ah, por cierto. Importante. Te has suscrito. Te has suscrito. Es gratis es decir, tú le das al botón de suscribirte. Y es gratis. De verdad que no van a cobrar nada. Y por, otra, por otro lado, importante. Eh, ha habido gente que me ha dicho, hey, no me ha llegado el email eh, correspondiente a... A ver si sale aquí. Arr, taca, taca, taca, taca, Boom, boom. Vale. Queda un día y tres horas. No me ha llegado el email, el email escribir un email, porque hay eh, bastantes en spam. A mí, me ha, a mí me ha llegado otro a spam, eh, spam, spam para ti, spam para mí. Queda un día y tres horas. Yo no digo nada. Por otra parte, eh, todavía quedan unos cuantos días más. En la web tenéis un montón de, de productos, eh, todo, todo lo que hay en la web de, de CryptoSharks. Lo tenéis eh, con, un buen, un, con un buen descuento. Eh, da igual que sean los cursos, que sean las clases particulares, que sea el acceso al canal VIP, que sea el curso de psicología del trading, que sea eh, el indicador, cualquiera de los indicadores que tenemos, está todo con un montón de descuento. Fijaros, desde 63,20 tenéis un montón de cosas. Bien, vale, finiquitao. Vamos a ver qué narices pasa con los señores de JP Morgan. Vale, esto es importante ver un poquito. Primero, Decir, Bitcoin es para ricos. Sí, claro, es que es para ricos. Es que es lo que están pre pretendiendo desde hace bastante tiempo. Eh, por eso intentan quitarse a, a los que somos morrayita y molestamos. Pero, ay, Dios mío, les hemos salido como un granito en el culo. Eh, hace unos. no demasiado tiempo, ¿vale? Ya lo he, de, lo he recalcado varias veces, de hacía Jimmy Damon. D.J.P. Morgan, los bitcoins son un fraude. Peor que la burbuja de los tulipanes. Bueno, lo ponía a parir. tremendo Tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. ¿Qué pasó después? Ahí va. J.P. Morgan se dice sobre el fraude de Bitcoin y escribe la biblia de las criptos. Y empieza, bueno, pues a hacer cositas y se muerde la lengua y todas estas cosas. Eh, ¿Qué pasó posteriormente? Que ahora apuesta Bitcoin citando su potencial alcista a largo plazo. Esto va con los años. Esto ya estamos aquí en octubre del 20%. Y ya, bueno, eh, inversión de eh, mil millones, dijo que potencial al bitcoins Bitcoin es considerable. Y bueno, bueno, tremendo. Eh, después, sorpresa tras su posición a las criptomonedas. Lanza un fondo de Bitcoin. Un fondo de Bitcoin que solamente podía acceder a sus clientes que tuviesen a partir de 5 millones de dólares en sus cuentas. Pues es decir, como tú y como yo, algo, algo bastante normalito dentro de lo que, de lo que hay. Y. Eh, Después, ¿qué pasó? Que abrió el comercio de criptomonedas a todos sus clientes. Y dijo, venga, vamos a hincharnos a ganar pasta. Posteriormente, vuelve a decir, ahora, esto es de hace bien poco. ¿vale? Esto ya es febrero del 22. Vamos a ralentizar porque hemos hecho un repaso rápido. Pero ahora, JP Morgan puede apreciar a un precio de Bitcoin es de mil dólares, pero a largo plazo. Que el valor razonable ahora mismo serían mil dólares. Es decir, prácticamente el doble de lo que estamos ahora. Atentos. ¿Vale? Atentos. Más atentos todavía. JB Morgan dice que Bitcoin está infravalorado. Anuncia un fondo cripto de 4.500 millones. Esto es de mayo. Cuidado, ¿eh? Ya con Bitcoin abajo. Está preparando la carrera. Pero... ¡tachín! ¿Por qué JP Morgan prepara una bazuca de criptomonedas de un billón con B de Barcelona de dólares? Mil millones de dólares, en realidad. Eh, un billón de los nuestros no es, ¿vale? Es un billón de los suyos, que es un billoncito de nada. Eh, pues porque está preparando eh, activos tokenizados del mundo de la frente de las finanzas basadas en blockchain, DeFi, buscando aprovechar el potencial de generación de rendimiento de los activos no criptográficos, con la escala de los activos institucionales. Es decir, ¿qué va a hacer? Va a tokenizar acciones, lo va a meter en una granjita de FI y va a poner a todas las instituciones ahí a, a, a granjear, básicamente. ¿Vale? Eh, tremendo, tremendo. Y se lo van a comer con patatas, ¿eh? No tengáis la menor duda para que esta gente gane pasta. Eh, y luego dirán que es que hay que regularlo, ¿sabes? Eh, ya, en fin. Y por fin, Bitcoin se empeña en consolidar 20.000, mientras que JP Morgan ve el fin del cripto invierno, 6 de julio de 2022. Hoy, ¿vale? Eh, fin del cripto invierno, señores. Dice JP Morgan. Están eh, intentando ya diciendo: vamos a quitar, empezar a quitar el miedo en las criptomonedas, porque, claro, ellos han, ya están posicionados, ya tienen suficiente lo que querían. Saben que todavía queda un poquito de muellecito ahí para luego empezar a chuchar al alza y a que la gente empiece a comprar todo lo que puede ya, ¿vale? Así que así está, esta es la realidad, ¿vale? Esta es la realidad. En fin, eh, cada uno luego ya que tome sus propias conclusiones. Yo simplemente os lo pongo delante y bueno... Eh, señala también que una buena noticia que yo os dije el otro día, que me pareció una buena noticia, y aquí lo señalan también, señala también que, par, que parte de la razón para esta predicción radica en que el hecho de que otras empresas de criptomonedas con balances más fuertes están convirtiendo en un negocio suyo el ayudar a asegurar que el virus que se ha propagado por el mercado bajista sea contenido, es decir, a que se pare esta, esta bajada eh, y se refiere a la intervención de la bolsa de derivados de criptomonedas de Bahamas FTX, Bahamas, este es un país fiscal, oh Dios mío, eh, eh, para ayudar a BlockFi, bueno, ayudar a hacer negocio también con BlockFi, que narices. Entonces, eh, les ha dado un crédito de 250 millones de dólares para que saliera adelante, aguantar el, el tirón y. ostris eh, Al final ha sumado como 5.000 millones de dólares entre mayo y junio. Eh, lo, yo lo vi el otro día como una muy buena noticia, efectivamente. Es una excelente noticia porque todo esto hace que eh, todo este mercado tan, tan volátil, bueno, pues de repente pare para coger impulso. Y creo que es algo que es muy, muy, muy bueno. Bueno, dicho esto, Bitcoin, parece que esta vela de una hora vuelve otra vez un poquito a la carga, a intentar ir, ir a alza, bastante bien. Está bien en el movimiento que estamos haciendo, pero vuelvo a lo de siempre, es decir, eh, esta línea de tendencia que es la que tenemos dentro de eh, este triángulo, en el que estamos... Esa bandera eh, bajista de osos, eh, ya está, eh, simplemente esperar que la rompe al alza será una cosa muy buena, pero podemos romper al alza, hacer pullback y luego volver a caer, no tiene nada que ver. Eh, yo sigo pensando que dependemos de lo que pase el día 13, así que desde aquí al día 12, que nos quedan 6-7 seis, seis, días, tenemos ahí de margen, una semanita aproximadamente... Eh, bueno, pues vamos a ver si conseguimos hacer alguna cosa bastante que sea decente ¿no? y que no nos eh, fastidie. ¿Podemos estar dentro del triángulo estos días todavía? Sí, podemos venir aquí, intentar romperlo, no romperlo, hacer una falsa salida, lo que sea, volver a caer. Vale, ya estaríamos en día 8, estamos aquí al borde, ¡ah, Dios mío, no vamos para abajo! ¡No, no, venga! ¡ah! Otra vez, venga, día 10-11, más o menos estamos otra vez aquí, y luego ya llegamos otra vez abajo, el día 13, 12-13, ¡ah! No vamos ¡uh! tú, tú para abajo o tú para arriba, dependiendo de qué es lo que nos digan con el IPC de Estados Unidos el día 13, que es la fecha clave. Es la que va a definir lo que pase desde aquí eh, hasta septiembre, prácticamente octubre. Lo vamos a ver... Eh, en estos días. Así que, eh, bueno, de momento el momento de Bitcoin está bien, está bastante bien. Dentro de nuestro colchoncito eh, vemos, bueno, pues que estamos ahí en, dentro del, del margen de esta, de este margen de la, de la zona de 20.000, ¿vale? Esa zona del máximo histórico anterior, estamos en él, fantástico. Ojalá no bajemos de él y empecemos a rellenar hacia arriba, ¿vale? Este... Que yo sigo insistiendo, creo que para mí es el primer rebote que se debería haber dado, que todavía no se ha dado, que es de haber, de haber perdido los 28. Veis que fue un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques. Rompimos, ¿vale? Pues una vez que hemos rompido, como diría mi nieta, ¿vale? Pues. Hay que bajar y volver a testear. Y no se ha testeado, entonces lo ideal sería rebotar hasta ahí. Estaría bastante, bastante bien. Habría un montón de dinero en el saco de más de uno. Y además de, empezaríamos a rellenar este hueco que tenemos aquí, joío, en volumen, ¿vale? Es importante eso. Ethereum, pues tres, pues, tres cuartas de lo mismo. Y me he preguntado, ¿dónde puede Ethereum parar? Pues de momento, ¿dónde ha parado? Es decir, la zona de soporte que ya tenemos marcada en 920, pero ay tenemos... ¿Veis los escaloncitos que tenemos aquí? Vamos a, a ver si nos mide un poquito. Uh, ahí, vale. Venga. Ya, lo, ya tenemos todo el volumen de Ethereum aquí. Vale, pues, eh, mira. 677, más o menos, que coincide con esta zonita de aquí. 650, vamos a darle... Bueno, no, 675, qué narices. <risa> Luego tenemos este otro escaloncito aquí. En 480, más o menos, ¿vale? Que sería la pera, o sea, conseguir, conseguir a día de hoy. Ethereum a 480 sería la pera, pero ya os digo yo que yo no lo veo más allá de... Primero, la zona en la que está me parece bastante buena. Segundo, eh, creo que esta zonita de aquí, como zona completa, ¿vale? Parte inferior 524, parte superior 666... 666, como te hablo? Pues más o menos esa es la zonita en la que yo creo que sería la claudicación. Exactamente igual que la de Bitcoin, pues la tenemos aquí entre, entre dos mundos que dependerá de cómo vaya la economía global. No depende de la economía cripto, no depende de nosotros, no depende de nuestra actitud ni siquiera del sentimiento de mercado. Depende de la, cómo vaya realmente la economía global. Por otra parte, la dominancia de Bitcoin hoy bajando un poquitito y la del títer también. ¿Qué quiere decir esto? Pues que algo de dinero ha salido del mercado y, además, que algo de dinero tiene que haber ido a las altcoins. Ha ido dinero a las altcoins, ahora lo vemos. Vamos a pasar por el oro. ¿Por qué? Porque el oro tiene hoy una caída que es bastante interesante. ¿Vale? Ha estado incluso, ahora mismo, hace un rato estaba en el 2%. Justo es donde tenía, ya lo dije ayer, ¿vale? Eh, zona de, de recompra. Yo ya me he salido de las posiciones de hold, ¿vale? Eh, porque las necesito para lo que no necesito. Era el objetivo, el objetivo era ese. Mantenerlas mientras Bitcoin caía. Una vez que Bitcoin terminado de caer, de esas me salgo. Pero tengo una en futuros que era donde yo quería mejorar. Efectivamente, ha llegado más o menos a esa zona con la zona de sobreventa. La voy a aguantar. En cuanto rebote... Nos salimos y aquí pase por Gloria cogiendo dinerito, dinerito, dinerito. Y a partir de aquí ya oro solamente para futuros, ¿vale? Esta fue mi fecha de entrada y aquí tenemos mi fecha de salida, que es el día eh, 2-3 de julio. 3 de julio, 3, aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eh, que no he ganado ya, he conservado capital, que es lo importante. Es decir, no he perdido un 70% con Bitcoin, he mantenido mi dinero. Espero que para la próxima vez eh, lo sepáis. Yo creo que sí, que ya lo sabéis. Eh, bueno, las altcoins. Decíamos que si no hay dinero, o sea, si ha salido dominancia de Bitcoin, ha salido un poquito de dominancia de Twitter, algún día le ha ido el dinero aparte de salir un poquito a dólares o a euros. Bien, eh, que ahora vamos a ver el dólar y el euro. Vamos a verlo porque es importante, ¿vale? Súper importante. Eh, Muchas altcoins, pues bueno, tenemos a Bit ganando un 120%, ha metido un pepinazo de un 150, luego se nos han venido abajo porque claro, se ha venido muy valiente, muy valiente, muy valiente la media de 200. Es tremendo, pues lo mismo mañana sigue subiendo. Vamos a seguir viendo el pepinazo de estos, ya lo dije en su momento. Poco a poco irán pim, pam, pim, pam, pim, pam. VR eh, también está por aquí. ¡Anda! <ríe> Certic, intentando salir también de una zona de acumulación en la que ha estado. Eh, TVK, en ese Bake, Pond... Y Idex, Idex no, está aquí con lo, con, a, a lo suyo, pero bueno, ha hecho una especie de nieve ha hecho un poco raro, pero bueno, ahí está. IOTX, 7,5%, bien, bien, bien, a mí son de las que me gustan. Y poca leche más que decir, en realidad, de las altcoins, porque no es que... No es un boom, pero están consolidando muchos, ¿veis? Muchos 7, muchos 8, muchos 5, muchos 4. Eso es muy bueno, porque eso eh, vemos eh, que intentan seguir la senda de esta subida. Llevamos 3-4 días bastante buenos en algunas. Algunas llevan un poquito más, ¿vale? Llevan un poquito de, de delantera. Aquí tenemos Maker, que hizo este suelito y ahora está haciendo un poquito más arriba. Retroceso y vuelvo allá más. Si medimos el retroceso de Maker... Taca, taca, taca, taca, taca. Ay. Vemos cómo se nos vino a la zona del 50 y rebotar otra vez. Venga, para arriba. O sea que lo está haciendo, la verdad, que bastante, bastante bien. Eh, vamos a ver la parte del euro dólar. Eh, ¿Por qué quiero ver la parte del euro dólar? Pues porque hay que... Mmm, ahora hay que estar en USD. Hace poco me preguntasteis... Eh, oye, que no? ¿Y tú eh, en qué estable estás? En dólar. Y insisto... No es que piense que el USDT o el USDC o tal eh, se vayan a ir al carajo. De momento, lo que sí está claro es que hay una guerra entre las estables que va a haber más guerra y más regulación eh, dura. Entonces yo, si estoy en un exchange en el cual puedo estar en USD directamente, ¿vale? ¿Por qué voy a estar en USDT? No tiene ningún sentido, pero ninguno. Es decir, si vuestro exchange os admite pares USD, joder, ¿no? Eh... Es un riesgo que eliminas. Ahora bien, riesgo de moneda, riesgo de cambio de moneda es uno de los riesgos, sobre todo los alumnos, lo sabéis que en el curso lo vemos. El riesgo de cambio de moneda es uno de los riesgos importantes. Lo tenemos que intentar eliminar en la medida de lo posible. Y ahora son tiempos para estar en dólar. Ya tendremos tiempos para volver al euro. ¿vale? Yo ha habido durante un tiempo, que en bastante tiempo, ya avisé el cambio a, a dólar en su día, eh, en el que hacía pares euro, no tenía ningún problema, pero. El par eh, dólar es donde está salvaguardado, es la moneda más fuerte que hay ahora mismo. Hay mucha gente que habla, no, el dólar va a ser destruido y va a acabarse el mundo y, y, y, y vienen los meteoritos a acabar con Bitcoin. No, pues pues no, no, no, no, señores, eso no es la realidad. La realidad es que tienes un dólar que dentro de la mierda que tenemos en el mundo fiat es la menos mierda. Entonces, joder, eh, estaros muy atentos con esas cosas y... Estar en USD, si es posible. ¿Dónde puedo estar en USD? En FTX, puede estar en USD. En Kraken, puede estar en USD. Eh, tenéis por aquí debajo los enlaces, si alguno quiere pasarse a, a, a eso. Son enlaces de referido. A mí me vienen de maravilla. Tienes tú un descuento y yo también tengo un descuento. Así que todos contentos. Eh, de verdad, mantener eso. Cuando yo vaya a cambiar a euros, os avisaré. ¿Vale? Eh, de momento... ...tal y como están las cosas... ...además era, era algo que hoy se ha comentado... En, ...en la comunidad de Discord... ...a la cual estáis todos invitados... ...tenéis por aquí abajo también los links del Discord... Eh, ...tengo un lapsus... ...es que me estoy haciendo mayor... Eh, ...hay que intentar mantenerse en USD... ...por qué... ...el euro sigue... ...bueno hoy, hoy estábamos a 1.02... ...cuasi paridad... ...ha habido momentos mejores... ...momentos peores... Eh, ...pero... ...tal cual están las cosas... Seguramente no vamos a ir a 1.08, 1.10, y eso significa que a lo largo de este periodo, sin darte cuenta, si estás en, en dólares, vas a poder comprar Bitcoin, o sea, perdón, Bitcoin, eh, eh, los euros un 10% más baratos. Y es con lo que tú comes, ¿vale? Depende, ¿vale? No importa, no importa que sea con lo que comes o con lo que no, pero cuando pase ese periodo de tiempo. ...y pueda empezar una posible recuperación... ...solamente con que vuelva a la paridad... ...no que esté en negativo... ...sino que vuelva a la paridad... ...ya le has ganado un 10... Cuando, ...como que cuando se recupera la economía... Eh, ...y sigue rodando... ...tú ya le has ganado un 20... ...porque los has comprado esos dólares súper baratos... ...o sea esos euros, perdón... ...hostis... ...eso es ganar un 10, 15, 20%... ...a lo largo de los meses... ...a lo largo del tiempo... ...y qué haces solamente con ese cambio... ...pues te has comido el qué... Justo el enemigo que tenemos ahora, que es la inflación. Solamente con ese movimiento. ¿Vale? El resto, habrá algo de beneficio, los trades que hagas, el tal cual, pero te has comido la inflación con papas. Ese gran enemigo, ese monstruo que nos está machacando, solamente con esa pequeña acción, vale, ya te lo has zampado. Pues yo creo que no son consejos de inversión, ya lo sabéis. <ríe> pero oye, creo que es un movimiento bastante interesante. En fin, poco más que decir. Bitcoin bien, eh, esta hora está bastante bien. Vigilar muy bien a, en este momento la línea de tendencia de máximos que baja por, aproximadamente la zona de 20.650. Porque si la toca y empieza a bajar el volumen, empieza a haber un poquito de debilidad, pues podemos empezar a caer. Si la rompe, eh, lo de siempre, ¿no? vamos a tener una estrategia para si llego y rompo o si llego y caigo. ¿Cómo podemos saber si llega y rompe? Pues cuando venga una vela que atraviese esto, que suba el volumen. De momento el volumen está subiendo. Está bastante bien este bloque con esta subida. Me la creo. ¿Vale? Me la creo porque a lo largo ya de todo este movimiento, y ya lo vemos, aquí inició, pero... Aquí ya ha sido mucho más fuerte el volumen. Hemos tenido bastante volumen. Eh, tuvimos una caída de volumen con esta última esta, esta zona valle que hay aquí. Y a medida que hemos empezado a subir otra vez, ha empezado a subir el volumen. Eso está muy, muy bien. Ahora, importante que en la ruptura tengamos buen volumen. Si tenemos buen volumen en la ruptura, nos la podemos creer. Ahora, si yo quiero decir, vale, ahora estoy fuera. ¿Qué hago? ¿Cuándo voy a entrar en largo? Si no has entrado abajo, vale. ¿O cuándo voy a entrar en corto? Bien. Si yo llego aquí, no puedo y veo una vela roja y empiezo a irme para abajo, una vez que empiece esa vela o que cierre esa primera vela roja, entraré en corto. Mientras tanto, no. vale eh, ¿Que luego se puede dar la vuelta? Por supuesto que sí, pero bueno, ese es el riesgo que corremos. Ya veremos. Ahora, que rompo y tengo volumen, entraré en largo. Pero cuando roto. No antes. Me imagino que rompo y lo mismo nos hace un fake out, te sale en verde las la siguiente roja, boom, se va para abajo y adiós. ¿vale? Entonces, no... no ¿Penséis que el mercado va a hacer lo que vosotros queráis que hace? Porque no suele hacer eso, por desgracia. Entonces, eh, ahora bien, por ejemplo, está bien seguir, ¿vale? Llegar aquí, pam, pam, y que cae? Pues volver a entrar, siempre y cuando también tengamos eh, en, en una hora, estamos hablando en cuatro horas, eh, otra vez sobreventa, ¿vale? Pues bueno, si está aquí sobreventa, pues volveré a entrar. El largo y ya está. Que vuelva aquí otra vez a... ¡Mierda! Pues ya irá ir para abajo y luego nos iremos al infierno porque nos dirán que ha subido mucho la inflación. Ya veremos lo que pasa. Eh, este movimiento, si sigue así y rompemos aquí, será para irnos a estos a por estos máximos anteriores. Porque ya irá por los siguientes, significa ir a por la media de 200. Cosa buena que estamos haciendo en esta vela de cuatro horas que ya lo dije ayer que era interesante hacer. La media de 100. Romperla al alza. ¿Por qué? Porque una vez pasada la resistencia que tenemos aquí diagonal... Nos podríamos ir a por la media de 200 que está en la zona de 23. Cosa que sería un trade guay de los buenos. En fin, poco más que añadir. No me quiero enrollar más. Y lo que digo siempre, chicos y chicas, invertir como chacotela. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.